Durante su desarrollo iremos identificando las claves para el conocimiento y selección de recursos educativos en ciencias sociales para el desarrollo de estrategias gamificadas. Trabajaremos con recursos como el cine, los videojuegos, los cómics y los podcasts para conocer estrategias y aplicaciones didácticas de estos recursos en diferentes niveles educativos. En el tema 2 trabajaremos con propuestas de uso gamificadas de recursos y materiales educativos en el área de ciencias sociales. En concreto, podrás conocer con detalle las dinámicas de juego de cuatro videojuegos comerciales con un gran potencial educativo. Y en el tercer y último tema, finalizaremos con propuestas de itinerarios didácticos gamificados desarrollados por vosotros y vuestros compañeros a lo largo del cuatrimestre para desarrollar instrumentos propios adaptados a la resolución de escenarios específicos. La evaluación y la calificación es el aspecto que os suele más preocupar. En esta asignatura, para evaluar los conocimientos adquiridos, tendrás que realizar un itinerario didáctico gamificado aplicable al área de las ciencias sociales de carácter grupal, con un valor del 50%. La exposición del trabajo grupal, entregado a través del aula virtual, tendrá un valor de un 30%. Además, tendremos que realizar comentarios de lecturas académicas sobre la narrativa transmedia en educación, también enviados por el campo virtual con un valor del 20%. Para considerar la asignatura aprobada, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, deberá de cumplirse lo siguiente. Primero, tener aprobado el examen con un mínimo de un 5 sobre 10. Segundo, haber entregado todos los trabajos. Tercero y último, que el promedio de calificaciones sea como mínimo 5 sobre 10. Ante cualquier duda o aclaración puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo del aula virtual.